¡Hey! Bienvenidos a Classy Mess. Yo soy Classy. Este look de hoy fue extremadamente fácil, usé solo dos tonos de sombra y es una técnica muy fácil para principiantes absolutos. Y miren qué bonito. Si quieres aprender cómo lo hice, ¡quédate! Lo primero que voy a hacer hoy es tomar un poquito de sombra en crema. Voy a usar una sombra en crema verde. Si tú no tienes, tú puedes ponerte simplemente concealer, aprovechar encima de esa base todavía un poquito húmeda o concealer, lo que hayas usado, te puedes ya empezar a maquillar y se fija más en una superficie que esté todavía un poquito húmeda. Y voy a tomar, y voy a tomar este verde. Este look te lo puedes hacer con los colores que tú quieras Es solamente un ejemplo de una manera, una técnica de cómo maquillarse Súper, súper fácil, donde no tienes que saber prácticamente nada de maquillaje Y ahora lo voy a hacer en el otro ojo Ahora yo voy a tomar una brochita Voy a tomar este color neón verde lumínico, no sé cómo llamarle, casi amarillo Y lo voy a colocar aquí por fuera de donde llegué con el primer verde así de fácil y estos son los únicos dos colores que me voy a poner aquí arriba no tienes que ser experta y ya ves qué fácil fue debajo me voy a poner un poquito del primer verde, el más intenso de los dos simplemente suave en el párpado inferior me gusta mucho mucho mucho está bonito está chulo me voy a poner máscara simplemente ahora su color bien bonito pero decidí quedarme sin delineador de ojos. Este look necesita un labial metálico. Este es el color 22, el que viene ahora es el color 20. Creo que el color 20 es el perfecto para hoy.